Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos otra vez más a En Busca de la Verdad. Bienvenidos a otro programa, pero antes de empezar con el Observatorio del Vaticano, ¿eh? antes de empezar a hablar de este tema, ¿desde cuándo están estudiando el espacio, el universo? Porque podemos pensar que es de hace pocos años. Ahora lo veremos. Pero antes quiero compartiros una cosa, y para mí es un placer, ¿no?, que que personas, amigas, pues realicen este tipo de cositas, ¿no? Pues bueno, Congreso Cultural Ciudad de Eibar, los enigmas del hombre, 20-21 de octubre de 2018. Aquí tenéis, pues bueno, todo el evento, van a ser dos días, presentan a Ada García, Miguel de Miguel, tenemos... ¡Uy! Esto se me ha ido, perdón. Tenemos aquí, pues bueno, vamos a ampliarlo un poquito, ¿no? Para que se vea un poquito más cerca. A ver, así, ah, es que se me ha ido, ¿eh? <ríe> bueno, tenemos a Toti Martínez, eh, mitología vasca, Cristina López, mujeres sabias, entre curanderas y brujas, Fermín Mayorga, los herejes de Eibar, Javier Arries, el día 21 domingo, magia en el antiguo Egipto, Mm, me encanta a mí todo lo que toca Javier Arries. Manuel Berrocal, esos cuentos infantiles que vivimos en nuestra vida. Y Paz Velasco, criminología e historia de la crónica negra en Euskadi. Eh, aquí tenéis un número de teléfono, eh, un WhatsApp también que podéis escribir, eh, lo tenéis perfectamente aquí. ¿eh? Y estos eh, beneficios van... ...destinados a la asociación Sentimientos de Cristal. Las entradas podrán adquirirse en Adara Centroa y en Dandara. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la dirección en Eibar. Así que tenéis... Bueno, aquí abajo tenéis todos los que... ...me imagino que participan en, en todo esto. ¿De acuerdo? Y tenéis, pues bueno... ...esta fotografía tan chula de esta niña con estos ojitos tan bonitos cogiendo con las manos la luna, que se esconderá detrás de la luna. Pues bueno, Congreso Cultural Ciudad de Eibar, lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Yo os lo dejo, que es el 20 y el 21 de octubre, o sea que, chicos, que falta un mes. Así que, ánimo, yo os animo a que veáis este tipo de eventos, eh, porque creo yo que es importante, es importante la cultura del misterio, del misterio de verdad de lo que hablan estas personas ¿eh? así que bueno, yo para empezar os dejo esto por aquí y pues nada, tenéis aquí un número de teléfono 699-476137 y un saludo y un abrazo a mi amiga Leire Villar ¿eh? y a su familia así que comenzamos este directo, si os apetece y vamos a poner aquí pues, un vídeo para ambientar un poquito todo este tema. ¿Qué os parece? ¿No? ¿Os parece bien? Bueno, vamos a ocultar esto y vamos a empezar con todo esto de la Iglesia, el Vaticano, observatorios eh, del Vaticano. Bueno, bueno, ¿esto qué es exactamente? Pues bueno, hace unos 2000 años, no hace poco, se cree que un fenómeno celestial iluminó el cielo. Ya sabéis, guiando a los tres sabios del Nuevo Testamento al lugar del nacimiento de Jesús. Desde entonces, la estrella de Belén se ha convertido en un cuento planetario y navideño favorito. Para los niños, sobre todo. El arbolito, con la estrellita, con todo esto. ¿Qué, pu qué pudo haber sido esa estrella? ¿Un cometa, una supernova, un ovni o la conjunción de planetas? Por, por, bueno. Esto es teniendo en cuenta que existiese. Pues bueno, esta es una de las preguntas recurrentes que se le pide al hermano Gaico Magno, que responda, aunque, como señaló amargamente, no tiene nada que ver con nuestro trabajo como científicos en el Observatorio del Vaticano. Demasiado a menudo la gente se distrae con la estrella y se olvida de mirar al niño. ¿no? Aún así, eh, este señor decía lo siguiente: dice: Debo de admitir que yo también encuentro alegría en la historia y alegría de que, sea, de que esta haya sido tan popular entre tanta gente a lo largo de los siglos. Esto lo dijo Consol Magno, director desde el año 2015 de la Escola Specola, perdón, especula Vaticana, que significa el observatorio del Vaticano. Por supuesto, no tenemos idea. ¿De a qué se refería Mateo? Pero no importa, todo lo de menos. El observatorio es la única institución del Vaticano que lleva a cabo investigación científica y Consol Magno, anterior profesor de física y jesuita tardío, jesuita, es el rosco público de una institución cuyo trabajo es mostrar al mundo que la Iglesia apoya a la ciencia. Pero bueno, ¿desde cuándo? Bueno. La considera una tarea multicientífica convencer al mundo de que la fe y la ciencia coexisten y se complementan. Bueno, esto lo dice él. Disipar la idea de que la Iglesia ha buscado amordazar el avance científico perpetuada por alguno, eh, algunos de los casos históricos y además muy famosos como el Calvario de Galileo y el, y el de Giordano Bruno a manos de la Inquisición y ser parte de la conversación con la comunidad científica mundial. Tenemos que hacer ciencia de otra manera, no tiene caso, dijo Consol Magno. Si no hacemos ciencia, entonces todo el trabajo que hacemos no tendría sentido, estaría vacío. Bueno, pero luego entraremos en más detalles con todo esto. En cuanto a la ciencia, el Vaticano... Dicen, quienes lo respaldan, es una víctima de noticias falsas históricas. Dicen, ¿eh? no es que sea víctima, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces, sobre todo de lo que ocurre en el Vaticano. Y estabais viendo hace poquito, ahora hace un momentito, las imágenes del Archivo, eh, de una de las salas del Archivo Vaticano. ¿Mm? Bueno, ¿cuántas personas saben que el Vaticano construyó su primer observatorio? en el siglo XVI, para estudiar astronomía con el fin de llevar a cabo la reforma del calendario gregoriano. O que un sacerdote jesuita del siglo XIX, Angelo Secchi, se considera un pionero de la espectroscopia astronómica, el comienzo de la astrofísica. ¿Esto lo sabíamos? No, tampoco ellos lo van a decir. O que hace 90 años un sacerdote belga, Georges Lemaitre, propuso una teoría sobre el universo en expansión que se convirtió en lo que hoy se conoce como la teoría del Big Bang, la iglesia, los curas. El observatorio tiene una ventaja singular, el apoyo incondicional del Vaticano al instituto. ¿eh? Eh, esto significa pues bueno, que es capaz de participar en investigación astronómica a largo plazo, libre de las restricciones de las becas y el financiamiento orientado a metas. Es decir, ellos estudian y punto. O buscan, mejor dicho. Este señor dice, el trabajo que hacemos aquí puede tomarnos 10 o hasta 20 años antes de dar frutos. Y el Vaticano lo acepta con gusto. Esto significa que podemos hacer el tipo de trabajo útil pero no tan glamuroso que el resto del campo necesita pero nadie puede darse el lujo de hacer. Por ejemplo. Medir las propiedades físicas de los meteoros, datos que se usan ampliamente, pero nunca serán acreedores a un premio Nobel. Esto lo dijo este director, Consol Magno. Nacido en Detroit, primero pensó seguir los pasos de su padre y estudiar periodismo, así que sus estudios universitarios principales fueron en historia en el Boston College antes de pasar al Massachusetts Institute of Technology para buscar el camino de la ciencia. Originalmente tenía la idea de ser periodista científico, pero la ciencia era demasiado divertida para no decidirme por ella. Esto lo hice con Sol Marlo. Este señor, cuando termina sus estudios de doctorado en ciencias planetarias de la Universidad de Arizona, tuvo una crisis de fe. ¿Mm? Eh, no en cuanto a la religión, sino a la ciencia. En cuanto a la ciencia. Y él se preguntaba, ¿para qué estoy haciendo ciencia? Escribiendo artículos que solo leerán cinco personas, cuando hay gente muriendo de hambre por todo el mundo. Bueno, este hombre deja la academia y se unió al Peace Corps. Se mudó a Kenia en el año 83 para enseñar primero en preparatorias en áreas rurales y luego en la universidad. Posteriormente regresó lleno de la pasión para enseñar astronomía y comenzó a trabajar en el Lafayette College en Easton, Pensilvania. Él nunca se había sentido tan feliz como cuando estuvo allí enseñando en una pequeña universidad y, me, y se dio cuenta de que eso era lo que quería dedicar el resto de su vida. Bueno, entonces, casi a los 40 años, decidió unirse a los jesuitas. Este señor. Los jesuitas. No a otros, los jesuitas. Y él afirma, siempre he estado enamorado de mis creencias y frutos de ser católico, así que pensé en convertirme en monje y vivir con los jesuitas en comunidad. Bueno, o mejor dicho, vivir del cuento con los jesuitas. Pero bueno, esto es otra cosa. El Vaticano... Tuvo observatorios internos hasta la década de los 30, cuando la contaminación lumínica en la capital italiana comenzó a interferir con la observación celeste. Así que transfirieron el instituto al Palacio Papal y a los jardines de Castel Gandolfo, donde los papas han veraneado durante siglos. En el año 2009 el observatorio se mudó a, a nuevas instalaciones en un monasterio remodelado en el lado albano laciale, en los jardines papales, justo al lado de una granja en funciones que provee al papa de verduras y lácteos. Los nuevos eh, aposentos han facilitado la recepción de estudiosos invitados así como de los estudiantes de cada dos años participan en una escuela de verano de un mes en la que dan clases eh, luminarias de astronomía. Sus Egresados, eh, encuentran fácilmente acomodado en una decena de universidades e institutos. En términos de investigación real, sin embargo, ninguno de los telescopios italianos del observatorio son adecuados, así que durante las tres décadas pasadas el observatorio también ha funcionado con un telescopio moderno en sociedad con la Universidad de Arizona en Monte Graham. En sociedad, no es del Vaticano, en sociedad. ¿eh? Porque hay gente que, de ciencia que ha venido a decirme, no, no, estás equivocado, Rafa, es el Monte Graham, <risa> en Arizona. Pues no, es en sociedad, ¿eh? comparten gastos y, bueno, quizá información, ¿eh? pero 50-50, 50%, -50, 50% ¿eh? no, nos, no nos flipemos. Con una sede logística en Tucson. El personal del observatorio viaja de una a otra sede a menudo recopilando datos en Arizona y analizando los resultados y planeando nuevas observaciones en Lazio. Dice que son como aves migratorias estos científicos del Vaticano, van de un lado para otro. Uh, ¡Qué dolor! Eh, es muy curioso cómo desde el siglo XVI... Y aquí ya esto es un poco esta explicación. ¿no? Eh, como desde el siglo XVI vemos que la Iglesia se ha interesado por todo aquello que viene del cielo. Se sabe que esta fotografía tan bonita que estamos viendo ahora mismo, ¿no? el Vaticano. El Vaticano esconde más secretos que el FBI, la CIA, la NSA, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía de Andorra y todos juntos. Guarda más secretos. Pero secretos en cuanto a la observación del cielo. En, en alguna ocasión me dijo alguien, no, el observatorio, el observatorio vaticano comparte datos con la ciencia, no, vamos a ver, no comparte datos ni con el gato periquito, comparte los datos que creen que no pueden ser pues algo que puedan causar grandes revuelos a la opinión pública. Porque os digo una cosa, os imagináis que a todos estos escándalos del Vaticano se le añaden escándalos relacionados con la observación del cielo pues bueno, yo creo que sería la bomba por completo, sería una bomba de relojería entonces el Vaticano lo que intenta por todos los medios es por una orden, un edicto papal, cuidado, no es una cosa que yo me esté inventando sino por un edicto papal guardar bajo secreto todos los acontecimientos relevantes que ocurran en el cielo esto está claro no O sea, ha quedado bastante claro es decir todo aquello que ocurra en el cielo y sea relevante bajo secreto papal secreto de estado del vaticano y el papa es su jefe de estado es secreto con lo cual todo aquello que nos muestra el Vaticano de cara, de puertas para afuera, pues no deja de ser teatro. De hecho, os diré una cosa: con todo el escándalo del Vatileaks, esto eh, ha salido, eh, eh, os ha salido, por decirlo de alguna manera, ha salido de una forma eh, virulenta todos los secretos. ...y los datos que no quieren que se sepan o que el Papa tiene que encubrir. Bueno, pues uno de esos secretos sería todo lo que ocurre fuera en el espacio. De hecho, se sabe que el Vaticano también financia otras, otros observatorios espaciales... ...con unas partidas económicas. Así que el Vaticano pues, está implicado en toda la observación espacial... ¿Esto es bueno para la ciencia? Por supuesto, claro que sí, es bueno para la ciencia, siempre y cuando la información pues, llegue no de una forma sesgada y llegue a las universidades y a otros medios incluso de comunicación que pueden ser medios de comunicación eh, de revistas científicas, por ejemplo. No estaría nada mal ¿no? que el Vaticano también publicase, que publica, publica ¿eh? yo no digo que no publique, sino que publica, pero que publicase algo más con datos más concretos. Las últimas publicaciones que hay del Vaticano pues son publicaciones de observaciones, ¿no? basadas en la observación de que tal constelación ha, eh, a tal tiempo pues se ha movido, o tal galaxia, o tal no sé qué, pero cosas que a nosotros desde aquí, sinceramente, nos importa un pimiento. Es decir, el Vaticano no solamente guarda información en... ...todo lo que ocurre dentro de puertas para adentro... ...sino que todo lo que ocurre de puertas para afuera... ...hablando del firmamento... ...del universo... ...de los planetas... ...de todo... ...guardan silencio. Otra cosa es que algunas agencias espaciales... ...también permiten que el Vaticano colabore... ...porque el eh, el, la colaboración de, eh, económica... ...que pueda aportar el Vaticano... Es importante. La ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Oye, ¿pensáis que no tiene la mano dentro de ESA? Pues sí, bastante más que dentro de, eh, de, de la propia NASA. La NASA pues quizá haya compartido datos, quizá, pero bueno, visto uno, visto el otro. ¿no? Sabemos cómo son unos, sabemos cómo son los otros, pero la ESA sí tiene eh, financiación del Vaticano, con lo cual el Vaticano también pincha y, y corta a través del de gobierno italiano, de bueno, el gobierno, sino de todas las partidas económicas que Italia le da a este caso a la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Entonces, eh, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos también información sesgada. Se sabe que a través de algunos archivos desclasificados, esto no lo digo yo, el Vaticano sabe, de hecho en este canal tenemos todos los secretos que guarda el Vaticano en relación al fenómeno ovni y al fenómeno extraterrestre. Tenéis una lista de reproducción en mi canal donde podéis ver todo lo que os estoy contando. Con lo cual, esto podríamos añadir a esa lista de reproducción del Vaticano y de los escándalos del Vaticano y de todos los datos que guarda el Vaticano. Así que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que con 20 minutos de toda esta información puede servirnos. Yo creo que puede servirnos. Vamos a, a cortar ¿no? esto para que me veáis. Sí. Ya me veis. Soy como el mago. ¿Ahora me veis? ¿Ya no me veis? Pues ahora me volvéis a ver. Y toda esta información que os acabo de brindar es una información interesante. Y os diré por qué. Porque hemos hablado de grandes familias, grandes familias con poder económico, de las crisis financieras, de las crisis económicas, de todo lo que se está haciendo a lo largo y ancho de este mundo. Pero este tema, el tema de la información del espacio, ellos también guardan silencio. Ellos guardan silencio. El Vaticano también colabora en todo lo que es secreto. Además lo dicen, ¿eh? lo que no es secreto es santo. Así que tenemos un todo incluido con el Vaticano. Lo que no es santo es secreto. Y lo que no es secreto y santo puede llegar a ser hasta pecado. Y con el tema del pecado... Pues con el mazo dando y a Dios rogando. Así que yo os dejo toda esta información. Os invito a que veáis algunos vídeos que hemos hecho en este canal en relación a todos estos secretos y archivos que el Vaticano está, están ocultos y que se han ido filtrando y además de una forma muy curiosa. De un señor que quiso hacer una biografía y cuando encontró todo lo que vio dijo, hm, esto es mejor, esto es mejor que la biografía de un papa. Vamos a saber la verdad. Y automáticamente lo que hizo este señor pues, fue empezar a publicar, venga, ¿eh? a darlo todo, se vino arriba y empezó a publicarlo absolutamente todo. Así que no lo digo yo, los datos están ahí y podéis consultarlos. El problema de todo esto, queridos amigos, es un pequeño problema muy simple, que por falta de tiempo, yo lo entiendo que andáis mal de tiempo, no os leáis a buscar todas estas cositas porque habría que juntar muchas piezas dentro de un puzzle, ¿no? Pues para ello estamos aquí, para juntaros las piezas y que podáis ver todo lo que ocurre en el Vaticano. El Vaticano, querido amigo y amiga, no tiene desperdicio. Lo puedes coger por un sitio por otro. Por donde lo cojas, lo que menos importa es algo que muchas personas tienen y es de respetar, que es la fe. El Vaticano habla de muchas cosas, hace muchas cosas, pero lo que, lo que es la fe les importa. Quizá al cura de mi barrio, que es un señor muy majo, ¿eh? al cura del barrio de al lado, de la parroquia de al lado, y que son gente seria, a los misioneros, a algunos que están por ahí eh, pasando penurias y pues bueno ayudando a las personas desfavorecidas. Pero esos son un 10%, un 20% quizá. El resto se las trae. Así que, bueno, me refiero, se las traen dentro del Vaticano, no los curas en sí. Yo no tengo nada contra ellos. Espero que ellos no tengan nada contra mí, porque el día que lo tengan en contra de mí, desaparece mi canal. Bueno, chicos, yo por mi parte, bromas aparte, lo dejamos aquí y encantado de que, bueno, estéis aquí viendo este directo. Y también, antes de irme, pues bueno, permitirme que, que lo diga otra vez, ¿no? Sí, total, y esto. Eh, no ocupa lugar, que es ayudar a los amiguetes. ¿eh? Vamos a ayudar a los amiguetes, claro que sí, ya sabéis que en Busca de la Verdad es un canal donde se ayuda a los amigos, hemos ayudado a mucha gente, ¿eh? algunos que lo han merecido, otros que incluso no lo han merecido, pero también se les ha ayudado. Así que tenéis Congreso Cultural, Ciudad de Eibar. Y Esto eh, lo podéis ver el día 20, 21 de octubre, de 2018, que falta un mes, chicos, que no falta tanto. ¿eh? Y aquí tenéis, pues, todo este cartel, todo este elenco de personas presentado por Ada García y Miguel de Miguel, que también tiene un canal de YouTube que os invito a que os paséis por él, porque además, oye, es un, es un señor que toca el, el misterio de una forma como pocos lo tocan, ¿eh? como hace tiempo incluso que no se tocaba el misterio. Pues él lo ha traído aquí a YouTube y hace muchas cositas, Miguel de Miguel, ¿eh? Crónicas de Arcadia. ¿eh? Lo podéis buscar. Pues aquí tenéis todo este cartelito. ¿eh? Y aquí tenéis el teléfono, muy importante. 699-476137. Por favor, seáis del País Vasco, no seáis del País Vasco, de Eibar, de Galicia, de Andalucía, de Canarias, de, de, del extranjero. Que aquí tenéis un gran elenco de ponentes. ¿eh? Y nada, pues desde aquí agradecerle a mi amiga Leire Villar, pues que nos lo haya hecho llegar, porque esto es importante. ¿eh? Y bueno, esto no tiene nada que ver con las, eh, del, las cómo era, congreso de misterio del País Vasco, o no sé qué. No, esto no tiene nada que ver, esto, esto es algo muy, muy, pero que muy diferente. ¿eh? Congreso, congreso cultural, ciudad de Eibar. Chicos, yo por mi parte encantado de que estéis aquí y, pues bueno, dicho esto, yo ya me retiro, ¿eh? porque tengo cositas que hacer. Casi media hora aguantando a Rafa Fernández y mañana vendremos con más. Tengo pendiente eh, hacer algunos programas sobre los Rockchild, sí, sobre la crisis la crisis económica mundial, cómo van montando estas crisis y quiénes son los que montan estas crisis. Porque sabéis una cosa, y esto es una observación que he hecho yo de algunos canales, que hablan mal de un personaje, mal de otro personaje, que si sionistas, que si tal. Y yo creo que deberíamos de dejar eso aparte y meternos de lleno en la historia de lo que han hecho esas personas, bueno y malo, por supuesto y cómo han provocado crisis, cómo han eh, eh, incrementado precios, han monopolizado productos, eh, han intentado destruir la bolsa, etc. ¿no? Yo creo que más que en las descalificaciones hacia esas personas, que para mí no hay por dónde cogerlo también, ¿eh? yo creo que dejando al margen eso hay que introducirse y ver, porque yo sé que vosotros, que sois una, una audiencia súper inteligente, lo que necesitáis es la información, no que los pongamos a parir o que digamos que son unos reptilianos, no, eso está muy bien porque alguien lo dijo y ya queda, ¿no? Pero avanzar en quiénes son estas personas y sobre todo, quienes eh, provocan las crisis mundiales en el mundo, ¿eh? Porque reptilianos no hace falta ser un rockchild. hay muchos reptilianos por ahí ¿eh? yo tenía hasta hace poco uno a mi lado. Bueno, señores Besitos y buenas tardes. Que paséis buen fin de semana. de semana. Mañana, se mezclan las, pal las palabras, ¿eh? mañana os veré y tendréis un vídeo que os va a gustar mucho. Yo sé que hay temas aquí en este canal que predominan sobre otros y lo vais a tener. Besitos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.